Fijan para mañana, coerción del caso Medusa. Este caso, yo no me alegro del mal de nadie. Pero este señor, Jean Alain Rodríguez, cuando estaba en su gobierno, era intocable. Ay, este señor era lo último de los muñequitos. La oficina de atención permanente del Distrito Nacional fijó para este viernes a las 10 de la mañana el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez y ocho personas más detenidos por supuestos actos de corrupción contra el Estado. Señores, como ustedes saben, era procurador Píntame... El mellizo del Bicrepo, Jean Alay Rodríguez, el cual también hizo pasar un mal rato a, a Miriam Germán. Hoy procuradora. Hoy procuradora. Porque lo que va bien es. ¿eh? Qué vueltas da la vida. ¿Qué? como es la, la cosa de la vida. Ahorita el cristal no me quería bajar. Y el amé dijo que yo no quería bajarlo. Era. Y él era que no quería bajar, que se dañó en ese instante. Justamente. <risa> Justamente. Y vemos que todo el mundo, con, con el apresamiento de este distinguido ex procurador Jean Lai Rodríguez, la gente está hasta estudiando leyes para que ese señor <risa> permanezca ahí. Para que le lo sepa. ¿Eh? Porque fue mucho tiempo haciendo y deshaciendo. Vamos a decir, está bien, un ejemplo, él nos robó, pero ocultó. Uh -huh. ¿Entiendes? Oye, amable. Vamos a poner, él nos robó. Está ah, bien. Él ocultó. Y dejó, se hizo de la vista gorda. Por eso tiene un precio en la justicia. Claro, claro. ¿Eh? Eso tiene un precio y debe pagar como cualquier otro ciudadano. Cuando aquí hayan uno robando limones, que tiene cinco limones en los bolsillos meses preventivo a la victoria ¿Eh? entonces este caballero deben pasarle por el mismo aceite para que el país y otra cosa los funcionarios que están ahora deben tomar esto como ejemplo así es es un espejo usted debe ser transparente por eso este gobierno ha sido criticado en la corta edad que tiene, por su transparencia, que todo el mundo pensaba, no, que gana y nosotros vamos a tener 200 botellas. No. Esto es que hasta lo del partido de gobierno han caído preso y de todo, porque esta gente está trabajando como es, una justicia independiente. Buenas noches. Vamos a ver. ¿Qué? Anoche la, la, la, la... Eh, Sentar eh, eh, la solicitud de medida de coerción eh, eh, en contra del ex procurador depositaron, eh, eso es la, magistrada, ¿no? la fiscal que lleva el caso cuando anoche se depositó la, la medida si quieren vamos a escuchar un poquito lo que ya dijo dale audio mi hermanito. funcionarios que trabajaban en la Procuraduría General de la República esto era una red de corrupción, una red criminal que operaba desde la Procuraduría General de la República que estimamos hasta el momento que estafó al Estado Dominicano con más de 6 mil millones de pesos. ¿En qué consiste la solicitud medida de corrupción? Estamos solicitando prisión preventiva para todos los imputados, así como la declaratoria del caso completo. ¿Están todos ya arrestados los que están vinculados en el caso? Las investigaciones continúan, hay una persona que actualmente se encuentra prófugo contra la cual se tiene orden de arresto y como les digo siempre, ahora es que se abre la etapa de investigación, o sea que no ponemos en duda de que puedan existir más personas vinculadas en esta red. Magistrada, en torno al sustento de las, de las evidencias, eh, ¿qué tan comprometedora es la responsabilidad de los imputados en el caso? Esta Procuraduría se caracteriza por presentar... Estaban seis mil millones de pesos ¿eh? que ese señor junto con otros tenía y como decíamos ayer van cayendo los peces gordos van pagando por ello porque señores, esa cantidad, ese truqueo, es oculto y ya le está quedando muy poco tiempo Señores ¿Cuánto fue que dieron? Seis, seis mil, mil millones de seis pesos. Seis mil millones de pesos. En el bolsillo hay. En el bolsillo. Cuando yo tengo 1500 me estoy viviendo loco, mil <risa> pesos míos, no hay lo que hacer con ellos, seis <risa> mil estoy millones. Eh, pues, eh, señores, eh, esto es increíble. ¿Dónde era que estaba el pájime, tío? No, es un su mamá lo más puro. ¿Lo más? No, claro, lo es puro lo más jeló, bueno. buenas. Hello. Ernesto, no hay favor de escribirme, que se me borró el número tuyo. Está bien, yo te voy a escribir. Está bien, Dios mío. Está bien, no le escribí amable, no soy yo amable. Ay, Dios mío, que es lo que estamos pagando, ¿eh? Señores, ¿qué pasa? Que los políticos de ahora, si no quieren ir por el mismo camino... No importa el color del partido ni nada, quien sea, tiene que ver tu espejo. Ese señor es intocable. Nadie le ponía la mano. Hello, buenas. Hello. <risa> tiene muchos minutos la gente. <risa> Cuidado, ¿eh? Le digo que estamos primero, están cobrados. Y deben tomar esto de ejemplo. Si usted lo ponen en un cargo público, no crea usted que no lo están tirando el ojo. Que igualito, ahora más que antes. Porque antes todo el mundo hacía lo que quería. Ahora es más. No importa que usted, usted, amigo fulano, como quiera, usted va a bailar ese merengue pegado. ¿Eh? En cuanto a la corrupción, por este país está hundido. Y, y uno no sabía, ¿eh? Así porque aquí voy. la gente más piensa en el pan. Yo tengo creer, creer lo que decía eh, Quirino. Que estamos siendo gobernados por delincuentes y no lo sabemos. Claro. Él lo dijo varias sí, veces. Claro, mi tocayo Quirino Ernesto Paulino. Así mismo. Es así, porque aquí, todos esos capos tienen algún vínculo. Eso no es que dique con ah. todo eh, el político, todo eh, eh, esos funcionarios de alto. Porque el señor, yo no me explico, es lo buena. Ernesto. Sí. Oye, disculpa, eh, la muchacha de Tejala que te compró los pecados. Ah, está bien, está bien, doña. ¿Quieres que le lleve do dos de, de la hoy? <ríe> está bien, doña. Le, le voy a escribir, doña, parece que... Tan está bueno. tan, tan rico, está tan rico, quiere más, quiere más. Están buenos los pecados. Están vendiendo. Están vendiendo. Sí, así es. Pero, pero mira, eh, muchachos, que es una vergüenza... Es una vergüenza enorme, grande. Lo que estaba este señor eh, eh, en la de la procuraduría. Increíble. Y que la mano es, La mano, es la buena. Es esto Sí. Ernesto. Me encanta tu barba. De verdad, sí. gracias. Ya, dale. Me encanta tu barba. Gracias, gracias por el halago. <risa> están puestos. Por... Yo, yo no vine ayer y puesto. puestos. 500. para que toquen la barba de México. Señores, otra llamada. Hello, buena. buenas. Buenas tardes, querido. Saludos. Eh, de la capital. Eh, Santo Domingo, bienvenido. Dándole la gracia a Dios por la salud del líder. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Parece que... no que era pecado? No era pecado esa, ¿no? Tan, tan picado. Ay, dios señores, hoy cuando la gente, como está lloviendo la gente en su casa, se pone como ¿Eh? un día. Hello. Hello. Bueno, ese programa es sin límite. Sí, con Ale usted está hablando. Ah. Oh, uh. Sí, que una denuncia usted qué. Dígame. Señores, vámonos a otro tema. Ave María. Ave María. Ave María. Esto se acabó. <risa> se acabó aquí. Saludos para eh, mi líder, Alex Díaz.